La clave en un sector tan esencial para toda la ciudadanía debería ser tener un control público o tener una empresa pública de energía para tener soberanía energética, asegurar desde lo público un servicio básico y así hacer que bajen los precios. Hay que, tener y hay que poner topes a los precios del gas, reducir los beneficios del oligopolio eléctrico y tener como objetivo alcanzar un acuerdo de país hacia un nuevo modelo de energías renovables que nos facilite alcanzar nuestra soberanía energética. Con referencia a la propuesta que nos ocupa, obviamente vamos a votar a favor de instar al Gobierno del Estado para que se amplíe la normativa que regula el uso de la tarifa de último recurso de gas natural. ...a las comunidades vecinales. Nos parece una reclamación pertinente. Pero también que se pongan límites a los precios de suministros, tanto del gas como de la luz. Se apoya a las comunidades y pequeños usuarios hacia un horizonte de ahorro y de energía de eficiencia energética en todos los edificios... ...y que se consideren la luz y los suministros básicos como bienes comunes que deben de estar regulados desde lo público. Apretarse el cinturón es lo que hace la población siempre que hay crisis, pero las, las grandes eléctricas, gasísticas, energéticas, deben, como se dice coloquialmente, arrimar el hombro y apoyar a este pueblo que tantos beneficios les genera e impulsar con ese apoyo la transición energética necesaria. En este sentido, apoyamos la enmienda transaccional que se ha acordado y saludamos que salga este acuerdo hoy de la Cámara.